encargar de estar de estar ahí hay algo que tengo varios días desde el viernes en la noche que yo recibí una, una llamada o el jueves de un amigo que yo respeto y estimo y es un buen muchacho eh, que me llama eh, altamente preocupado porque el presidente del colegio médico Marco Bonilla, opinó que había una necesidad de arreciar, de fortalecer la disciplina, el toque de queda con relación eh, al COVID. Resulta que como él es médico, tiene la facilidad y trabaja en el siglo XXI, él sí sabe eh, a los niveles, y eh, más como presidente del Colegio Médico Local, él está enterado de la realidad del fenómeno de salud que se está produciendo y lo lejos que estamos de que llegue la vacuna. Ahí se tiró una noticia agradable que el medicamento que hasta ahora está haciendo mayor fama, la Fixter, va a llegar aquí, pero se tiene calculado que viene llegando para en seis meses. Y la otra, la que se coloca dos veces, que tiene que ser dos dosis, supuestamente comienzan en marzo. Comienza en marzo. Pero qué cosa, a qué conclusión estoy llegando cuando me llamó ese amigo, que es sincero, que es un buen muchacho, eh, condenando, encojonado, como dicen el pueblo dominicano. Por, por todas las medidas, y al saber yo que se trata de un muchacho bueno, comencé a preguntarme, y llegué a las siguientes conclusiones. Además del COVID, tenemos otro problema, y es que el COVID está produciendo trastornos mentales. No quiero decir que mi amigo sea el que tenga el trastorno mental, pero él me despertó la curiosidad, es científica, y he llegado a la conclusión que ya tenemos dos problemas, que es el COVID en sí y tenemos el problema del de estado emocional que está produciendo el COVID. Traté de llamar a uno de los diez mejores psiquiatras de este país, a Manuel Viera Ford, para ver qué interpretación psiquiátrica le da cuando... Eh, los pueblos pasan a ser, a darle ese tipo de trastorno emocional, deja esta llamada. Buenas noches. Mano, ¿cómo está mi hermano? Agustín. Dime Agustín. No, lamentando eso de esta leyenda, una gente con tanto valor en este pueblo y que ha hecho tantas cosas buenas en este pueblo y no tiene nada de reconocimiento, eso es lo que yo lamento. Oíste. Así es. Porque en la sala damos una persona de, de, que dio todo por, por el deporte aquí en Macorís, Vamos a ver, porque también. todavía está en cuidado intensivo, ¿no, amor? ¿Y dónde es que lo tiene, Manolo? Eh, creo que está en el siglo. Okay, okay. Sí. Bueno, pues vamos a orar por él, porque es un hombre que merece... Vale la, la pena orar por un sí, hombre sí, que está, es un y santo. Y espero que también estos esto bandidos de aquí se acuerden de antes de que se pierda, de que se vaya de este mundo. No, no, no, están esperando morirse eh. para entonces hacer todos los homenajes de no, la Bolita del Mundo. Esto, esto no se le puede hacer a nadie, una gente como ese hoy, Así es. Y aquí hay mucha gente que le está pasando eso. Claro que sí. Gente de mucho valor que hay que esperar que muera para entonces darle reconocimiento. Sí, sí. Pero yo espero que el señor levante esa cama. Gracias, Agustín Vargas. Entonces, he estado analizando que tenemos dos problemas. Salud Pública debería ya eh, emplear al área de la psicología orientadores eh, psicólogo, psiquiatra, y darle eh, a ver qué se puede hacer, además de pensar en la medicina, en la vacuna, qué medidas podríamos hacer, porque en los países que tenemos una democracia tan desorganizada, como diría Matrillé, una democracia tan desorganizada, Aquí no hay costumbre de que estamos sometidos a ningún tipo de presión. La única cosita que existe es la policía. Y la policía de cinco patrullas hay una que mete la pata. En China han logrado, porque China tiene más de 60 años, que la gente le teme a la ley. Y miren el caso de Estados Unidos. Que un presidente loco, lo primero que se declara es que no es real el COVID. Rompiendo un país democrático donde allí todavía a las leyes se le tiene miedo. Aquí la gente no le tiene miedo a nada porque parece que necesitamos una pequeña dictadura con respaldo popular como planteaba el profesor Bosch. Pero este desastre de democracia que tenemos, donde la gente hace la locura que quiera y las consecuencias son muy pocas. En China, si tú vas por una calle y escupe así, también en Japón, chape, como aquí se hace, aquí se catarrea, y tira el salivazo. En China, si un policía te observa, te pone una multa. En China ya no están usando mascarillas. En China ya hay clases, pero es que tienen 60 años combinando la vida con cierta disciplina a una dictadura que tiene China. Mientras que nosotros, los locos, tenemos una democracia que se convierte algunas veces en libertinaje. Es una pendejada cualquiera. Al producirse eso, ha llegado una pandemia que ha sometido al país a un control que nosotros por ningún sitio, salvo aquella época de Trujillo, donde la gente duró 31 años medio encerrado. Si esto hubiese pasado en la época de Trujillo, eh, el control hubiese sido mejor, ¿eh? el toque de queda hubiese sido de mejor resultado. Pero aquí realmente yo les cuento que eh, la única cosita que nos queda es la policía. Y la semana pasada un amigo mío con 500 rayas resolvió el problema de la policía. Le dio 500 y se fueron todos felices. La policía se fue feliz y el amigo mío se fue feliz también. Con 500 rayas. O sea, háganse la idea eh, por dónde anda las cosas. Hoy estuve viendo... Eh, no sé qué va a suceder hoy si ganan los gigantes eh, más que estuve viendo eh, una actitud yo le llamaría hasta